La verdad es que Juanchi Zabaleta en Urlinga está haciendo un trabajo espectacular. Está haciendo un trabajo social muy fuerte en lo que tiene que ver con la atención de lo alimentario, del trabajo. Y acá en el tema de salud. La verdad es que es un centro de aislamiento modelo, me parece a mí. Acá estamos donde van a estar los varones, en el caso que eventualmente haya que utilizarlo. Hay dos lugares más para las mujeres. Hay un centro de enfermería. Hemos estado reunidos junto con Juanchi con pastores, con curas, con el trabajo que se está haciendo acá, es realmente muy positivo. Todos queremos que esto no haya que usarlo, pero de verdad se está preparando para que en el caso que en los barrios haya situaciones críticas, las familias puedan estar acá, las personas que tienen dificultades puedan estar acá. Bueno, primero agradecer la visita y el acompañamiento de siempre de nuestro Ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo a la Iglesia Evangélica. Muchísimas gracias, este es un instituto evangélico. Que, que nos ha seguido las instalaciones. Estuvimos, como decía el ministro, conversando con curas de barrio, con pastores evangélicos, con el personal de salud, con los con los médicos que están a cargo de los hospitales, trabajando en la prevención. La Argentina tomó una decisión que es muy importante, que es, que es prevenir. La Argentina hoy es un ejemplo para la Organización Mundial de la Salud, entre otras, de, de tomar esta decisión, que es cuidar la vida de la gente, que es prevenir, que es saber bueno, impuesto una cuarentena que claramente hay que cumplir y que está dando buenos resultados y que, como dijo el presidente, no le va a temblar la mano en continuarla para, bueno, para cuidar la vida de las argentinas y los argentinos y los vecinos de Burlingame. Así que, bueno, estas son todas medidas de prevención. Eh, como decía Daniel, ojalá no se utilicen, pero están. Están los centros aislamiento está la construcción del hospital modular, que va a tener 24 respiradores, camas de terapia intensiva, 52 camas más de internación, eh, la puesta... En, en valor y, y, y con mucho más insumo de los hospitales municipales. Así que estamos, estamos trabajando y, y, bueno, y con la esperanza de que estas medidas que tomó el gobierno nacional y que tomó el presidente, va a llevar a, a, a la Argentina a un camino en donde esto pueda pasar rápido, muy rápido.